Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Mucha gente me preguntó del de video de ayer, qué es lo que mostré, porque lo mostré muy rápidamente. Bueno, yo las palabras claves que te doy, en este caso para Venus en Géminis, todas las palabras claves la tenés en este manual de astrología, Sí, manual astrológico nivel 1 que escribieron eh, algunos eh, alumnos, ex alumnos ahora astrólogos y miembros por supuesto de esta comunidad como Liana Lee, Lola Pérez, Jordi Miguel, Raiza Arma, Lourdes Ferré, Mildred Peraza, Trirene Fría, Liliana Tiet, Sol Vázquez, Angélica Hernández Marta Martínez Murillo. Liliana Ramírez y Jessica Minuti Olvera. ¿sí? Todo dirigido por mí. Pero que se encargaron de hacer este magnífico manual. Y la distribución. Si la querés en papel. Vale 15 dólares. Tenés que entrar a lulu.com. Ahí lo vas a encontrar. En realidad tenés que entrar al centro. astrologíafacilmente.com. Ahí eh, vas a eh, manual de astrología que es uno de los ítems que tiene y ahí te va a llevar a eh, una página que tiene dos partes una dice comprarlo ¿sí? y te va a derivar a la página de Lulú donde lo puedes comprar si lo querés en papel que te llegue a tu casa y eh, si lo querés en pdf es de distribución gratuita entonces simplemente haces clic ahí en donde dice en PDF. Y te lo va a bajar. Va, lo puedes bajar o lo puedes leer directamente desde ahí. Y ahí tenés toda la información. Puedes imprimirlo, puedes hacer lo que quieras. Es libre. Es de distribución gratuita. Vamos rapidísimo. Con Venus en Géminis. Eh, acá los astrólogos, astrólogas y astrólogos que escribieron el libro dicen que Venus en Géminis estando este Venus acá en Géminis los hace encantadores seductores y poliamorosos ojo oh, oh, oh. ojo con eso eh, y como eso como parte positiva no quiero ni pensar la parte negativa, la parte negativa o en sombras inescrupuloso, infiel y susceptible, una persona muy susceptible, todo eso conviven dentro del mismo ser cuando ese Venus nace en Géminis, cuando, cuando esa persona nace con ese Venus pasando por el signo de Géminis, a ah, no asustarse ya vamos a llegar a combinar ese Venus en Géminis con, en qué casa está ya vamos a llegar a ver qué aspectos forma con otros planetas todavía falta todavía nos falta recién vamos por menos del 20% en estos días estamos por llegar al 20% este es el video número 60 y los espero en el video número 61 mañana claro que sí con qué? con Venus en Cáncer Chao, hasta mañana